en 7 días. Básicamente lo que tienes que hacer es flip your head over, o sea que te agaches la cabeza y de ahí te pones a hacer un masaje en tu cuero cabelludo. Como ya expliqué en otros videos, cuando te pones a hacer masaje en tu cuero cabelludo, eso le va a ayudar a mejorar la circulación del flujo sanguíneo que le va a llevar a todos esos nutrientes que tu cabello necesita a tu cuero cabelludo. Ahora no sé si en alguna vez te has volteado la cabeza hacia abajo y como que toda la sangre... Llegó a tu cabeza y te pusiste como uy. explica el método de que cuando volteas la cabeza hacia abajo que esos nutrientes van a llegar al cuero cabelludo más rápido y eso va a hacer que tu cabello va a crecer más rápido también. El truco es que tienes que hacer este método por 7 días seguidos y si quieres usar un aceite para ayudar con el crecimiento o el salud de tu cabello lo puedes usar pero no es necesario yo voy a usar el aceite de ricino negro jamaicano ya que ustedes ya me dijeron que es jamaicano y no jamaicano. Como ya notaron del video anterior ya me corté el cabello así que voy a medir qué tan largo es mi cabello hoy y de ahí voy a medirlo en el día número 7 y lo voy a comparar Las instrucciones dicen que tengo que hacer masaje en mi cuero cabido por 4 minutos y de ahí me voy a voltear la cabeza hacia abajo por otros 4 minutos. como lo ven no había mucha diferencia, no me gustó este método mucho porque en algunas noches me dio como dolor de cabeza y en otras noches yo quería dormir y se me olvidó que tenía que you know, hacerme el masaje en mi cuero cabido y también a, you know, a, a, a voltear mi cabeza hacia abajo. Entonces no me gustó, no me gustó mucho. pero como les dije que hay algunas personas que sí les funciona este método. Ahora, si estás embarazada o si sufras con migrañas o dolores de cabeza, por favor, yo les sugiero de no hacer este método porque eso le puede causar problemas. Pero si tiene mucha salud, ¿por qué no? Y así me pueden avisar si este método de veramente va a funcionar con otras personas, porque para mí no había diferencia. Si les gustaron este video, por favor, dale ahí arriba. Y no se les olviden de suscribirse a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado, especialmente en español. Y déjenme saber en un comentario abajo si van a probar este método de inversión, The Inversion Method. O si lo han probado, déjenme saber en un comentario abajo qué tan largo creció tu cabello. Las quiero mucho, un besito. Y nos vemos en el próximo video Bye A tu cabello rizado durante el otoño Y también durante el invierno Así que si están interesados por favor No se me vayan, toma notitas y ya Vamos a empezar Mi primer tip es de hacer un tratamiento de pre poo En inglés la palabra put